A nuestro grupo parlamentario le parecía que esta iniciativa que traía en este caso el grupo de H. Bildu era una iniciativa en estos momentos oportuna. Oportuna no solo, no solo por los contenidos, que en su mayor parte y en la parte fundamental estamos de acuerdo, sino que oportuna precisamente por algo a lo que se ha hecho referencia a que hace apenas unos meses este Parlamento aprobó una moción, una iniciativa donde ya se recogía la necesidad de las subidas de los salarios. Una iniciativa ante la que mi grupo se abstuvo por considerarla insuficiente, entre otras cosas porque considerábamos que había que señalar a la patronal como beneficiaria de la actual situación de empobrecimiento de la clase trabajadora y como motivadora de las reformas que nos habían llevado a esta situación. Nosotros estamos de acuerdo, fundamentalmente, con el contenido de la iniciativa que se propone. Estamos lógicamente de acuerdo con la necesidad de que los salarios suban. En los últimos años, desde el año 2010, las rentas del trabajo han perdido cinco puntos en su peso respecto al Producto Interior Bruto y han perdido cuatro puntos eh, mayor diferencia cuatro puntos respecto a la subida del IPC han subido cuatro puntos por debajo de media que lo que ha subido el IPC y estamos de acuerdo también en este caso en la iniciativa cuando habla de la patronal de confebas y del conjunto de las patronales porque son como decía responsables de la situación porque son, en última instancia, las que promueven y las que han promovido las reformas del mundo laboral de los últimos años. Cada vez que va a salir o que se prevé una reforma laboral, si queremos saber cómo va a ser esta o en qué sentido van a, se van a aprobar sus medidas, solo tenemos que echar un ojo a los documentos, que promueven, que sacan las fundaciones vinculadas a la patronal unos meses antes y ahí encontraremos cómo van a ser las futuras reformas laborales. Y estamos también de acuerdo en la necesidad de un nuevo marco de relaciones laborales, aunque nosotros tenemos un punto de vista diferente y pensamos que, sobre todo, lo fundamental donde nosotros creemos que hay que poner el foco es en las características de ese marco de relaciones laborales fundamentalmente un marco de relaciones laborales que esté al servicio de los trabajadores, no un marco de relaciones laborales supuestamente imparcial para que diriman entre ellos las diferencias, porque en el actual sistema capitalista las relaciones de poder están siempre a favor de la patronal. Y, por lo tanto, el marco de relaciones laborales, en nuestra opinión, tiene que ser una herramienta para que las trabajadores y trabajado, trabajadoras y trabajadores puedan hacer una defensa real y efectiva de sus derechos y compensar esa relación de poder inherente a nuestro sistema. Nosotros pensamos que la actual situación de empobrecimiento de la clase trabajadora, de pérdida de poder adquisitivo en los salarios de las y los trabajadores no es una situación coyuntural. Es una situación que se ha posibilitado gracias a la imposición de medidas y reformas de manera deliberada y que no buscaban una situación coyuntural para salir de la crisis o para hacer frente a la crisis, sino que utilizaban la crisis como excusa para posibilitar una nueva situación, que es la que tenemos hoy en día, donde los trabajadores estén en una situación de debilidad y donde el capital pueda mantener sus tasas de beneficio a costa del empobrecimiento del coste de la mano de obra. Vienen, por lo tanto, estas reformas y esta situación para quedarse. Ni la recuperación económica ni la superación de la crisis traerán por sí solas la recuperación de las condiciones de trabajo y de la capacidad de poder adquisitivo de las y de los trabajadores. Habrá que pelearlo y, por lo tanto, nos parece importante que los parlamentos y los gobiernos se posicionen claramente del lado de las y los trabajadores. Por eso, nosotros presentábamos una enmienda a la totalidad, una enmienda completa, donde señalábamos una serie de cuestiones que nos parecen que identificaban bastante bien y de manera extensa cambios que creemos que hay que hacer y que creemos que se pueden hacer en este momento desde este ámbito autonómico. En primer lugar,. Creíamos importante seguir manteniendo la crítica a las reformas laborales, no porque se haya convertido en un mantra de la izquierda seguir criticando a las dos reformas laborales, la de 2010 del Partido Socialista y de la de 2012 del Partido Popular, sino porque esas dos reformas son la principal herramienta de la que se ha dotado la patronal para poder ejecutar los cambios que nos han llevado a esta situación. Han incidido directamente en los salarios, ya desde la reforma de 2010, con la rebaja en las condiciones de indemnización, la rebaja a 33 días, una incidencia directa y una incidencia indirecta, a través del debilitamiento de las posiciones de los sindicatos en la negociación colectiva, entre otras cosas, a través de la pérdida de la ultraactividad. La reforma de 2010, recordamos que fue posible también gracias a la abstención del PNV y nos parece importante señalarlo. Nosotros proponemos también, cuando hablamos de subida de salario, indicamos que hay que subir los salarios un 3% de media. No es una cifra que nos inventemos nosotros, es una cifra que está vinculada al crecimiento económico actual y previsto y, por lo tanto, es la cifra necesaria ...para poder empezar a revertir la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores. Y proponemos que nos pronunciemos claramente por un salario mínimo de 1.200 euros... ...que tampoco es una cifra que se invente mi grupo parlamentario. Es una cifra que supone el 60% del salario medio en Euskadi. Actualmente el salario mínimo interprofesional en Euskadi se sitúa muy por debajo de esta cantidad supone solamente el 30%, mientras que en Europa supone un 41%. Por lo tanto, no nos lo inventamos, es una cifra óptima y, además, es una cifra realizable, porque algunos dirán que no tenemos competencias para establecer un salario mínimo interprofesional, y es verdad, pero hay herramientas para establecer un salario mínimo en Euskadi a través de la negociación colectiva. Si este elemento fuese aceptado en la negociación colectiva, se podría perfectamente establecer en los convenios colectivos que el salario mínimo aceptable en Euskadi es de estos 1.200 euros y que por debajo no estamos ante un salario digno para las y los trabajadores. Proponemos, además, una política salarial solidaria. Nos parece importante esta cuestión. Hay que aumentar porcentualmente los salarios más bajos porque en estos años ha aumentado la desigualdad también entre los salarios más bajos y los salarios más altos. La diferencia entre los salarios más bajos y los más altos en Euskadi ha aumentado cuatro puntos en los últimos años. Esta, además, es una medida claramente encaminada también a la igualdad de género, como bien se vio cuando compareció aquí el Consejo de Relaciones Laborales, los sectores más precarizados, también salarialmente, son los sectores más feminizados. Y, por lo tanto, una medida solidaria donde aumente porcentualmente los salarios más bajos es una medida también encaminada a la igualdad entre hombres y mujeres, porque esta desigualdad de género, se ve muy explícitamente precisamente en el mundo del trabajo, donde las mujeres siguen teniendo salarios más bajos que los hombres. Planteamos además una, una política de sueldos altos, que el, que el Gobierno apueste por incentivar una política de sueldos altos. Esta es una medida puramente economicista, si quieren ustedes, porque está basada en contradecir esa posición que tienen las patronales que ven los sueldos simplemente como una carga, cuando en realidad los sueldos en el sistema en el que vivimos son absolutamente necesarios, se ha dicho también antes, para mantener o aumentar la demanda, porque una economía no se podría sustentar si no hay demanda interna, y la demanda la crean los trabajadores con sus salarios. Planteamos también otras series de medidas... Para, las, ...para parar el descenso de los salarios en las situaciones de empresas en crisis. Y planteamos también la necesidad de vincular la subida de los salarios a las empresas que trabajan con la Administración Pública... ...y eso está perfectamente en manos de este Gobierno. Por lo tanto... Nosotros planteamos una serie de medidas que son realizables y que nos parecen importantes, más allá que hacer llamamientos a la patronal, porque sabemos que la patronal no va a escuchar. Hay que presionarla. Y es muy importante, y esta es la parte que nos parece muy importante, para que la patronal acepte subidas salariales, es muy importante cambiar los marcos de relaciones y volver a dotar a las y los trabajadores de herramientas para compensar la situación de desigualdad, la situación que genera este sistema, donde la patronal tiene siempre una situación de fuerza con respecto a las y los trabajadores. Nosotros, como decía, vemos con buenos ojos la iniciativa presentada, pero hemos presentado una iniciativa que nos parece más completa y que nos parece necesaria en estos momentos. Nada más, es que recasco.